Bienvenidos todos a un nuevo video para el canal. Y hoy estamos aquí para hacer un vídeo especial de terror para mi canal y el canal de la unidad de gamers 115. Así que vamos video Capture one attic squeeze. An of the Vale, eh, capítulo 1, eh, no sé qué del squeeze. Eh, un ex empleado de Playtime eh, Company, eh, des eh, después de mucho tiempo, pues que vuelve al sitio este raro, eh, después de que todo el mundo diga que he desaparecido, algo así raro, no se sé, ha inventado mucho. Ahora sí funciona el vision. No sé si no voy a tener la gráfica en el máximo, para nada.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 Qué puto mal rollo Soy una chica igual que tú Eh, eh había, ahí había una cabeza moviéndose, eh A mí no me vacile no, Ahora el segundo sé que se movía Pero el primero te juro que se es está. Ah. ah, empezamos bien Screamer, ¿verdad? Poppy Playtime Screamer No Everyone thinks the stuff disappeared 10 years ago We're still here Find the flower <laughs> ¿Por qué tengo que encontrar una flor? Me cago en toda vida No quiero encontrar la flor, me van a funar A ver, eh, gente, esperad un momento, voy a saber el afterburner que me está tocando un poco la verga. ¿No? Una puerta. ¿Qué cojones es esa luz? Ah, creo que es mi linterna. Creo, ¿eh? Vale si sí, eso se refleja en la linterna pero yo no existo. Está bien. Hay algo azul. Como un cuadrado raro. Y hay como un conductor, ¿no? ¿Eh? Rojo, azul, amarillo, verde. Luz verde, luz roja, ya puedes correr por pero... No. un perro no una mano rara welcome no, no no no me des la bienvenida dejarme salir de aquí por favor qué coño son Qué puto mal rollo me está dando y aún no he visto lo peor, ¿sabes? Hasta ahora mismo estamos en los minutos de tranqui. <coughs> Espera, en el sur hay colores, ¿sabes? A lo mejor. Rojo. Rojo, azul, amarillo. Rojo, azul. No, se es gilipollas. Rojo, azul, amarillo y blanco. No. Voy a decir, ¿La música es ambiente. ¡Joder! Como no se me grabe esto, me voy a cortar la verga. Estoy tren de mierda. Espera, el 34, cuatro colores. Verde, rosa, amarillo y rojo. Vamos a probar. ¿Y eso reflejó? Ah, es muy ver, interno. Verde, rosa, amarillo azul <risa> a verde rosa amarillo rojo verde rosa amarillo rojo vale. verde rosa amarillo y rojo vale un pc vamos a jugar minecraft pick up items qué cojones ah ¿Eh? No, no puedo hacer nada con ella Esto es una tele De un esto de OS ¿eh? A lo mejor si le pongo No funca, ¿eh? Que te calles en vida GeForce No, no te he preguntado eh A la ¿eh? No blitz. Try time ¿Yo me voy a poner aquí al lado? En la esquina, ¿sabes? Que ahí no me puede salir nada. Um, Time game, there stops. Hold bots, cannons. Ten los cañones a la vez. Um, pull the trigger. Pull to retract. Hold to grip onto the object. Only fire the small objects handle. Eso es para los objetos. Do not fire. <risa> the, the coworkers making no, no dispares a los trabajadores Que los puede herir Es la hostia este juego eh, A mí no me he enterado Pero parecía tipo Voy a usar diferentes ¿es esto Play time, What's the time? Se ve fresco no? El eslogan. Oh! Se abre Que acumula ¿Tú cómo me ha ¿No puedo ir aquí dentro? Oh, mierda! ¡Le disparó! ¡Ah! Se refresco. Espera, ¿eso? ¿Me ¿Me Vale ¿Está haciendo algo? No quiero pasar ahí, ¿eh? No, no, no quiero pasar ahí Bueno, tampoco puedo, gente ¿Qué coño? Vale, sí, soy re pro. Vale, me acaba de dar un puto escalofrío pero que no es lo queréis ni vosotros Hola ¿Qué cojones? Ya no he disparado ¿Que estoy disparando al otro lado? ¿Hay jugo de trombolo? como diría tú? ¿Por qué estoy disparando a la mano? Aquí no hay nada ¿Qué cojones? eh, eh, eh, eh. De hecho, tiene tienen la llave. Adiós, buenas tardes. Adiós, buenas tardes, ¿eh? No. No quiero ir ahí. No tengo huevos. ¿Sigue sí, ahí el muñeco. ¿sí? Uh, tiene reflejos muy guay bueno. Ah, vale, que es mi mano, joder, tú casi me da un puto infarto con saber el puto popiste A, A ver también hay una mano verde ¿eh? De ahí vale. Creo que ¿qué pasa por esta Tesla, ¿verdad? Vale, sí No pues Qué verba A ver aquí hay otra Tesla Ah. ah. Cierra. No. <risa> no. Acabo de ver. Chao. ¿Y el popi? Poppy, Popi, ¿where are you? ¿Qué cojones? No No No quiero ir Ah <ríe> Hay que ir por ahí Buenas tardes Que tengáis una buena noche No, nah, no Vamos Ay Ese sonido Corre y no mires atrás ¡Ay! ¡Qué puto susto! Corre y no mires atrás. ¡Ay, los putos reflejos de este juego no veas qué puto cagadán! Aquí hay otro WDHDD. De... ¡Buah! Me <ríe> pensaba que era Mira, Freddy. Mirar ya que si estoy fumado. Espera, se está grabando todo bien, ¿verdad? Vale, sí, es que no lo estoy grabando y yo me corto aquí la verga. Rojo, azul, amarillo Ah, a lo mejor sí. No. Hay un parkour raro, ¿no? Mira, esta es la mano roja, ¿no? Creo. La puedo coger. Hostia, todo el puto BBS. Hay todo el BBS de mierda. ¿Qué hay algo? ¿Qué es esto? mejor sería. Ah, vale, sí. un fusil o algo así. Bueno, me he chupado un huevo la vida. Hola, bebecito ¡Hostia! ¿Qué me lo llevaba a volar? amarillo creo es sí. color carne algo así es que la música ambiente tío que puto cabe dan hostia hijo puta como lo han escondido eh hay que ser cabrón nivel 5 Para esconderlo ahí Ah No puedo cogerlo Ah, ahora No, no me pongas música tum, tum, tum, Por favor, no quiero My friend Corre rojo verde, qué verba Ay, encima se escucha el peso tío la mano vamos talgo de mierda, estoy dejando ciego vale aquí uno y hay otro con shift, ¿no? Con control. Ay, los conductos. Yo en este juego las cosas malas que he visto Se sido en conductos. Ay, Marameva. Complete the circuit. Encima, yo el huevo izquierdo, pero A ver, ese es el número 2. Aquí hay una Tesla. No se puede ver. esta es la Tesla y este es el botón número 2. Aquí está el botón, pues, el botón número 1. Botón número 2. Y... No, no, no, no me llevéis. No quiero irme. encima, encima las sombras super bobadas de este juego ¡Ay! Pero ¡Qué cojones! Boom Venga Esto que puta cagada me ha dado el boom Ese ¿De coño estoy? Caution do not enter Nobody lives without a toy y nadie se va sin su juguete Make a friend Haz un amigo Make a friend. O sea que es como una máquina de que hace una... ¡Ay! ¡Qué susto, me quedo lo puto! Déjame entrar, quiero entrar. No te Pues tengo que entrar allí por mis huevos. No me mires Ay, que me mira Ay Que me mira No me mires Que no me mires Me está puto mirando, tío No, yo no quiero Mira a tu novia, a mí no, cabrón me no, parece que una cara con una cara enfadada, tío, por esa boca así rara. No sé, que tengo que hacer algo. Creo que tengo que piquear al piso este. Entonces, venir aquí... Ponerlo y correr por mi puta vida, ah, puta madre, bicho de mierda. ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que me mata! ¡Ay! ¡No! ¡Joder! ¡Me ha matado! ¡No, tío! ¿Por qué? Don't die just yet. ¿No mueres aún? ya up. ¿Qué cojones? Ahora tengo que volver a hacer todo de cero, ¿no? ¿Verdad? Vale, gracias, juego de.. De mierda. Me ¡Corre! ¡Corre, my friend! ¡Run, my friend! Ay. ¡Ah! ¡Que me he estancado! ¡Que me he estancado, tío! Me he estancado, me he estancado, me he estancado. Me he estancado. Me he estancado No, es el recorrido. Jet up. Jet <risa> up, tipo, te acaban de matar un monstruo. Levántate, cabrón. Es que estoy juzgado, tío. ¿Por qué Halloween me haces eso? Venga, tira. Vas a atra por ahí corriendo como un desgraciado. Un mal parillo y yo de puta. ¡Rorre! ¡Corre! ¡Ah! ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Que me matan! ¡No, tío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tío! ¡Joder! No puedo. No me sé el recorrido. It's not your time. Sí que lo es. Déjame ya matarme, coño. Mátame ya, puto juego, tío. No, no me sé el recorrido. Te bloquean mucho la cabeza en ese laberinto, tío. Es que ni cago en todo. Pero es que yo de aquí no me voy a ir ¿eh? hasta que este juego no finalice. Hasta que no me salgan los créditos hecho por Paco. por Paco 35 YouTube, yo de aquí no me voy. Paco 35, ¡Corre! ¡Corre! ¡Panchito! Panchito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Joder! Al lado la de... ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué decía ahí? ¿Qué decía ahí? No sé. Las peores 6 gigas que he visto en mi vida, tío. ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Por aquí no es! ¡Por ahí no es! Joder, tío. ¿La muerte no es permanente? ¿Qué coño? ¿Qué coño he puesto esa frase? Death isn't permanent. Claro que. Claro que es permanente, bro. Ay, me están bro. Hola. Aria ya me va a chupar un huevo todo, ¿eh? No voy a mirar atrás. Ni le voy a pegar. Solo mirar hacia adelante. Nunca mire. ¿Qué cojones! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué no le puedo pegar con las manos? ¿Qué cojones y mis manos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ay! Pero qué mierda! Dame el coño! ¡Ay! ¿Qué hago vivo aún? ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! Y no tengo la mano Se supone que tengo que romper eso para matarlo no tengo la mano. ¿Por qué juego te bugueas? ¿Por qué? Que no tengo la mano. Que no tengo la mano, tío. No, tío, nunca no me acuerdo de ese trozo. No, no, tío. No. No. the Blazer de you más vidas están en riesgo que la tuya Bueno, ok Me tengo que pasar este juego por mis huevos Mantengo vale, las manos Eso es un buen dato Vale Me preparo Me voy a bajar un de FPS como siempre Hostia, se imaginas jugar este juego a 1400p <risa> El miedo se va a tomar por saco, eh <risa> Es verdad, los juegos de miedo, en, cuando la calidad del video era muy buena. Cuando te salió un screamer no daría miedo, ¿no? Como ahora. ¡Ah, salta! ¡Salta! Capucho, que eres un capucho. Un capucho pelotudo. Que sos más pelotudo que tu madre en bolas. Porque sos reverga todo. ¡Ah! No sé ni yo de dónde estoy. Isn't time for die? Isn't time for die? Ay, ay. Isn't time for die? Isn't time for die? Ay, corri. Toma por culo, cabrones. ¡Vamos! Uf, me ha costado, eh. me cago en todo. He estado. Ahora lo miro en unos 10 minutos de algo así. Tío. Ahora ¿qué hago aquí. Hay sí, una flor, una poppy, una cinta. Mm, posiblemente me la tengo que meter por el culo o algo así, supongo, no sé. Prototipo experimento 0006 <muchos> Mucho texto Muchas cosas se escuchan en tu <muchos> video Y... What esos gráficos Tapo por ahí en la cámara y se bufuelve, <muchos> No está hecho con un real engine, así que está bien Lo ha he hecho con, un, un, con el deformismo uy. uy, uy, uy, uy Lo acaban de... Ah, vale Vale, lo acaban de matar Qué puta gracia pues a la pupidor No Run Danger Turn around No <ríe> No Stop Go back Turn around No hay nada Un estafado Uy Chao Nah Venga No No, musiquita, no No Buenas tardes, ¿eh? Hola, buenos días Adiós ¿Qué coño es esto? A ver Hostia ¿Estás es la Popi, ¿no? ¡Ay! You my case. Sí, he abierto tu caja Capture One a then I squeeze ¡Me lo he pasado! Oh, ¡Por fin! Me cago en todo lo que me ha costado 40 minutos de vídeo que llevo gente 40 minutos Después yo estoy en un espectrón de 8 minutos O sea... Es, uh, el puto amo que soy Bueno Pues... Por ahí vamos acabando el vídeo bueno, así que bueno Hago bueno a todo el mundo y pues Feliz Halloween Este es el especial Halloween Así que chao